por contacto y el entonces el coronavirus tiene una tendencia a ir desapareciendo por ejemplo si el mundo frena por 20 días y nadie se ve lo meterían en una en una selva por ejemplo y en 20 días el virus va a tener un freno que a partir de ahí el virus baja rápidamente pero esto no lo digo yo por científico es que la historia de la pandemia una de las soluciones que ha dado resultado es que el virus todos los virus que se han producido en el mundo cuando los seres humanos o porque se han muerto mucho o porque toman disciplina no hace contacto, hay un grupo, el que se va sanando, el que se va sanando ese se vuelve inmune, inmune significa que hay muchos virus que no repiten otra vez o sea que cuando ese inmune, ese que no le va a dar otra vez el virus, choca con el virus, el virus muere entonces va desapareciendo ese enemigo ese, ese ejército de enemigos va desapareciendo o sea, que la inmunidad eh, para el virus es casi una solución entonces por eso es la importancia de que se aplique con actitudes dictatoriales si es necesario las medidas para salvar la humanidad por eso tengo que repetirle todas las noches que el sistema socialista en China resolvió el problema con disciplina, con dictadura, llámenselo como usted quiera, pero ya China está asistiendo a los niños a la escuela, porque allí hay un régimen disciplinario. Por ejemplo, aquí precisamente hoy está el nacimiento, un aniversario de Jaime, Jaime Monroy. David Monroy, mírenlo ahí, ese americano está hoy, que nació en el 1700, eh, Monroy nació en 1758, esto fue el presidente que dijo, hay que dejarse de baile, América para los americanos, se lo digo ella en el 1820, o sea que todas las pendejadas que pueda darse en el mundo, él sacó su frase, América para los americanos, o sea que todos nosotros no vamos a jugar de que con otro país, sino América, para los americanos y ese señor fue capaz de defender la esclavitud él fue el que reconstruyó otra vez que la esclavitud fuera una legalidad o sea, háganse la idea de mentalmente desde cuando viene Estados Unidos defendiendo su lucha y sus intereses así pues que no nos queda otro camino que aplicar el asunto disciplinario y yo estoy de acuerdo que los comercios se abran pero hasta la cuarta. que la medida de 5 a 6 eso no lo pueden quitar hasta que el pico del problema comience a bajar la indisciplina este esta porquería de democracia no da mucho no aplica mucha disciplina sería realmente un error y sería casi un fracaso realmente eh, no estoy de acuerdo una nota científica que quiero ponerle a ustedes esta que está aquí esa nota científica mirela ahí resulta que en Estados Unidos acaban ahora de permitirle a la, a la Seguridad Nacional que en el 2004 unos aviones, unos pilotos, lograron grabar objetos voladores que se le dice OVNIs. ¿Qué significa objetos voladores llamado OVNIs? que lo que salió en esa foto, en esa grabación, no se identifica si se trata de extraterrestre, o sea, seres de otro planeta, sino que grabaron, retrataron, fotos de un objeto que con la modernidad de ahora podría ser un un un dron un dron, podía ser, podía ser un objeto de eso que Estados Unidos tiene para vigilar otros países. Pero hasta ahora han liberado. Y ya están en las redes. Si alguien de estos curiosos que saben buscar en las redes, por favor, a mi celular, hágame llegar si esa foto ya está liberada y la gente puede conseguirla porque me interesa tenerla, de que si sí hay grabaciones reales de unos pilotos que pudieron captar unos OVNI, que significa OVNI, objeto que visto eh, cerca de la Tierra, alguna vez en la Tierra, pero que no se le puede definir si son extraterrestre sino que sí se captó ese platillo, como nosotros le llamamos ese platillo volador que tiene el término de ovnis por no saber qué identificación realmente son pero si alguien ya lo liberaron y lo puede conseguir en WhatsApp se lo voy a agradecer enormemente ese es un dato científico que quería pasarle a ustedes Vuelvo otra vez a eh, mencionarle que hoy, 28 de abril, se cumple la funesta, la desgraciada tercera intervención norteamericana hace 55 años. ¿Por qué Estados Unidos aprovechó ese momento histórico para invadirnos? por tercera vez sencillamente eso pasó no porque Estados Unidos o mejor dicho los Yankees tenían la intención de salvar norteamericanos que vivían aquí nada de eso es real fue una lucha económica Estados Unidos necesitaba aprovechar cualquier circunstancia para cada día dominar más los países de América Latina. Y con la guerra de abril, Estados Unidos, iba a tener el chance de controlar militarmente y luego políticamente la República Dominicana. Por tanto, fue una guerra económica. Además, recuérdense la muerte de John F. Kennedy, y esa muerte de John F. Kennedy vino por la pérdida que tuvo Estados Unidos en Vietnam o sea no querían anotarse más pérdida porque ya la de Vietnam le había dado muy duro hay algo importante los Kennedy se opusieron a la invasión norteamericana hubieron algunos senadores que hay que destacar eso que no estuvieran de acuerdo con la invasión norteamericana a República Dominicana ellos creían que nosotros a esta altura del juego íbamos a educar en función de lo dañinos que han sido los yanquis para la República Dominicana porque vuelvo no me voy a cansar de mis análisis de que hubo actos heroicos actos patrióticos en la guerra de abril el discurso de Camaño, cuando lo llamaron a negociar para que le entregara la parte libre y que la guerra terminara ahí que Camaño le dijo no Aquí se va a pelear. Entonces se produce una de las mejores batallas que ya no era entre dominicanos. Una batalla que se convirtió en patriótica. Todo esto está bellísimo, chulísimo. Pero hay que ver qué pasa después de la guerra de la guerra de abril. ¿Qué pasó? ¿Que lo no dejaron a Balaguer? La CIA, la CIA, la CIA, se encargó del montaje de Balaguer. ¿Usted sabe con cuáles votos ganó Balaguer trabajado por la CIA? Con los votos de los Trujillitas, que apenas tenían 5 o 6 años, que a Trujillo lo habían matado, que por eso le digo a ustedes, que todos los acontecimientos llamados heroico, patriótico maravilloso, lindo precioso los resultados hay que verlos mataron a Trujillo el dictador eh, la patria libre mentira hombre los votos de los Trujillistas subió a Balaguer y derrumbó a Juan Bosch entonces tenemos que explicarle a la juventud, señores, la lucha que vamos a establecer tiene que dar resultados revolucionarios a favor del pueblo, porque la que han pasado, los resultados finales,